hola qué tal como comentábamos en el otro en el vídeo anterior eh, estos dos vídeos los vamos a dedicar a ver qué hay por debajo del mundo en el que trabajamos nosotros en esta asignatura en el, por debajo del, del mundo digital y del mundo lógico ¿vale? como ya sabéis gracias a que nos a que aplicamos abstracciones a que trabajamos en capas que eh, se abstraen una de las otras, es decir, no consideramos los detalles que son importantes para nuestra problemática, no, no, no nos fijamos en los detalles que hay por debajo de, de nuestra capa y eso nos hace más sencillo nuestro trabajo pudiéndonos enfocar a resolver los problemas exclusivos relacionados con la lógica relacionados con eh, las puertas lógicas, con la creación de los circuitos, etcétera, Y nos podemos desentender pues, de problemas, como hablábamos antes, de problemas de, de ruidos en las señales, problemas del de, el rango que tengo que establecer para leer un 0, un 1, 1 etc. Todo eso es transparente para nosotros y no tenemos por qué preocuparnos. De todas formas, está bien conocer en qué un poquito, rascar solo un poquito, sin entrar en mucho detalle, en cómo o en lo que hay por debajo, ¿vale? Por eso en el vídeo anterior hemos visto todo lo relacionado como, eh, con cómo representar el valor 0 y el 1 con valores de tensión y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos construir puertas lógicas utilizando uh, lo que los componentes que se utilizan para construir estas puertas lógicas que no son más que transistores. Como decíamos, lo, las puertas lógicas van a estar construidas con transistores. ¿Qué son los transistores? Bueno, los transistores son unos componentes de la electrónica digital que vienen representados con este símbolo y que disponen de tres conexiones, ¿ok? que son la fuente etiquetada con una S del de inglés source, la puerta etiquetada con una G del inglés gate y el drenador etiquetada con una D del inglés drain. ¿Vale? ¿Cómo se comporta esta puerta, este, este componente? Este componente, este elemento se comporta como un interruptor que viene controlado por una de sus entradas, por la entrada G. Decimos que se comporta por, como un interruptor porque dependiendo del valor de G, estas otras dos conexiones, la D y la S, van a estar conectadas o van a estar desconectadas. Así que es, es tal cual un interruptor que se abre y se cierra, está ON, OFF, eh, en función del valor de G. Eso dependerá del tipo de transistor. Por ejemplo, están los tipos de transistores NMOS, representados por, por, por este por este dibujo, por este por, de esta forma en los que si la G vale 0, el transistor está abierto y no existe conexión entre D y S. Sin embargo, en estos, si la G vale 1, cuando decimos 1 más que 1 queremos decir que hay voltaje, cuando en la entrada G hay un voltaje, 5 voltios por ejemplo, pues el transistor se, conecta, se comporta como un interruptor eh, el conectado en el que D y S están conectados y entonces se podría producir una trasvase de electrones, corriente eléctrica, intensidad entre, entre ellos, ¿ok? Luego tenemos el tipo de transistores PMOS que es exactamente lo mismo, pero al contrario, se comportan de, de la forma inversa y vienen etiquetados de, de esta forma, ¿vale? Es la única diferencia, se comportan de la forma contraria y, y ya está, no hay, más, no, no hay más problema. Así que todo lo que necesitamos saber de transistores es esto, que se comportan como un interruptor y el valor de, de G que lo abre o lo cierra, que conecta o desconecta. ¿De acuerdo? Pues vamos ahora a ver cómo implementaríamos distintos tipos de puertas lógicas con estos interruptores, con, con, mediante el uso de transistores. Por ejemplo, aquí tendríamos la puerta más sencilla que nos podemos encontrar, que es la puerta NOT, que se puede construir únicamente con dos transistores: dos transistores, uno de cada tipo, conectados en serie, y uno de ellos conectado a tensión positiva, a VDD, a, por ejemplo 5 voltios, y el otro conectado a 0 voltios, que normalmente lo vamos a llamar conectado a ground, conectado a. A tierra, ¿vale? Si nosotros tenemos esta conexión de aquí, a esta entrada y esta salida se van a comportar de la, de la misma forma que una puerta NOT. Vamos a verlo, vamos a ver que esto es así, y para ello vamos a analizar los dos casos: el caso en la que a valga 0 y el caso en la que a valga 1. Ok, pues, imaginaros que A es igual a 0. Si A es igual a 0, lo que pasa es que el transistor de, de tipo NMOS, este de abajo, el N1, va a estar sin conectar. No va a haber una conexión de aquí a aquí. Así que este transistor estaría desconectado. Sin embargo, el de tipo P el que tiene este circulito aquí para indicar que es de tipo P, sí que estaría conectado. Entonces podríamos imaginar que esta Y con quien está conectada es con VDD, con 5 voltios. Sin embargo, tierra no está conectado a la salida. Así que la tensión que nos encontraríamos o que tendríamos a la salida es... VDD, ¿vale? En este caso, bueno, vamos a poner aquí el resumen, ¿vale? Para que lo, lo tengamos. Eh, P1 hemos dicho que estaría conectado, estaría ON. N1 estaría desconectado, estaría OFF. Y Y sería igual a VDD, que no es más que la representación física del valor lógico 1, ¿ok? Eh, el segundo caso, cuando A vale 1, si A es igual a 1, hemos de recordar que el transistor de tipo P se va a encontrar sin conexión, no va a estar conectado, va a estar OFF y el transistor de tipo eh, eh, N sí que va a estar conectado, ¿vale? así que lo que vamos a tener en la salida es este valor de tensión dado que el transistor N1 está conectando su, eh, el voltaje 0 con Y. Así que cuando A vale 1, bueno, pongo aquí el, el transistor N1, está en on, y eh, lo que vamos a tener a salida es el valor ground, es el valor de tierra, que es un cero lógico. Por tanto, para una entrada 0, la salida es 1, para una entrada 1, la salida es 0. Así que esto se comporta como, un, eh, como una puerta de negación con dos transistores conectados de esta forma. Así que ya hemos visto cómo podríamos construir con transistores el caso más sencillo, la puerta más sencilla que, que nos encontramos, que es el, el, el, la puerta NOT. ¿okay? Algo que comentábamos antes, importante en, en, en el vídeo anterior, eh, era que era importante, claro, Dicho de otra forma, mejor, uh, nosotros a la entrada estamos estableciendo unos valores de rango superiores a los que tenemos a la salida, entonces nos podríamos llegar a imaginar, pongamos un ejemplo, ¿vale? Me lo invento. Esta, esta puerta permite un rango para el valor 1 de entrada entre 4 voltios y 5 voltios. Y... Permite a la salida, acordaos que el de salida siempre era más pequeño que el de entrada, pues permite un rango que va entre 5 voltios y 4,5 voltios. Si nosotros a la entrada tuviésemos, por ejemplo, un valor de 4,1, tenemos que ser capaces a la salida de generar un voltaje de que esté entre 5 y 4,5 entonces, en ningún caso, la forma de implementar las puertas podría suponer que las entradas fuesen conectadas a las salidas porque de alguna forma mágica se tendría que regenerar ese voltaje, tendríamos que aumentar ese voltaje y eso no puede ser, ¿vale? Gracias a este tipo de implementaciones de las puertas lógicas, las entradas no van directamente a las salidas. Los valores de voltaje que van a las entradas es el valor de voltaje al que trabaja todo el circuito, por tanto no se produce ningún tipo de degradación, ¿de acuerdo? Así que, gracias a esto, a que no hay una, una conexión directa entre entrada y salidas y lo que se, lo que se pone a la salida, el valor 1 que se escribe a la salida es el VDD, que es una entrada más del circuito, eh, del, del componente, pues gracias a eso no se produce esta degradación y somos capaces de tener unos voltajes mayores a las salidas que a las entradas. ¿ok? Simplemente quería hacer este paréntesis porque es algo que quedó pendiente del vídeo anterior y era más fácil de entenderlo viendo la implementación particular de, de una puerta lógica ¿vale? con, con transistores. Vamos al siguiente caso, al siguiente ejemplo. Imaginaros que ahora lo que queremos construir es una puerta de tipo NAND. Pues la construcción o eh, el diagrama de transistores que nos ayuda a construir una puerta o que implementa una puerta NAND es este de aquí. Recordad que la puerta NAND se tiene que comportar de esta forma. Vamos a ver ahora, vamos a comprobar ahora, igual que hemos hecho antes, que efectivamente esto, este diagrama, se comporta como una puertana. Así que lo que vamos a hacer es, para cada una de las posibles entradas A y B, vamos a analizar si los distintos transistores están conectados o desconectados y al final ver qué nos llega a la Y, si la, el valor de tensión 5 voltios, el VDD, el que fuera, o el valor de tensión 0 voltios, el, el valor de tierra. ¿vale? Empecemos. Imaginaros que A vale 0 y B vale 0, este primer caso de aquí, ¿ok? Si A vale eh, sí, si, bueno, sí, si, si A vale cero, el, el transistor de tipo NMOS lo que va a estar es desconectado. Por el contrario, ¿vale? esto está conectado aquí y este, el valor de A también está conectado aquí, ¿ok? Por el contrario, el valor de P1 va a estar conectado. Así que aquí este transistor va a estar conectado. Si B, si B vale 0, este está desconectado y este de aquí está conectado. Dicho de otra forma, lo que tendremos en Y en ningún caso va a ser el valor de ground, de 0 voltios, porque estos de aquí están desconectados, N1 y N2 están en OFF. Sin embargo, a Y nos va a llegar el valor de, y, de, de 5 voltios, de VDD, porque tanto por aquí, este, este camino, esta conexión, como por aquí, la salida Y está conectado al valor de VDD, porque el transistor P1 y el transistor P, eh, P2 están en ON. Así que lo que vamos a tener en la salida es el valor V de D, que es igual a un 1 lógico. Vamos ahora a ver si A y B valen 0 y 1, de esta forma. La A será lo mismo que antes. La A estará conectada por aquí. Este P1 estará conectado. Gracias a que la A vale 0, sin embargo, el N1 estará desconectado. Este de aquí no tendrá conexión, estará así. Sin embargo, para el caso del B es lo contrario. El P2 estará desconectado, perdón, está aquí el P2, este estará desconectado. Y sin embargo, el N2 estará conectado, así que habrá una conexión de tierra hasta este punto de aquí. Los pongo aquí, off, y on, como habíamos dicho. Claro, lo importante, ¿qué nos llega a Y? A Y, por aquí, no nos llega nada porque este, este camino estará desconectado. El interruptor, el transistor este, no, no conecta este, este punto con este punto. Y por aquí también estará desconectado, así que no nos llega nada. Este transistor está conectado, esta salida, perdón, está únicamente conectada a VDD por este camino de aquí, como podéis ver. Así que en Y vamos a tener el valor de VDD que va a llegar por este camino de aquí. Así que VDD es igual a 1. Si es al revés, si A vale 1 y B es 0, es exactamente lo mismo que antes porque, fijaros, en la construcción hay 2 de tipo P en paralelo y 2 de tipo N en serie. En este caso era N1 el que cortaba el camino a, a 0 voltios y P2 el que cortaba el camino a, a 5 voltios. Ahora será al contrario, P1 no estará conectado porque A vale 0, entonces P1 estará en OFF, sin embargo N1 sí que estará conectado porque A vale 1. Y los otros dos, P2 y N2, que son los que corresponden o los que la entrada gate está conectada con la B, tendrán el comportamiento contrario. Es decir, P2 estará conectado porque la entrada es cero, así que todo este camino estará conectado. Y sin embargo N2 no estará conectado porque la entrada B vale 0 y es un transistor de tipo NMOS. Así que este de aquí estará conectado desconectado. Y lo que tenemos en Y conectado es VDD de, de nuevo, así que Y será igual a VDD, que es en fi al final y, y al cabo es el valor de lógico o la representación del valor lógico 1. Y vamos ya por el último caso, en el que A y B valen 1. Aquí tenemos que A vale 1 y B vale 1. Si A y B vale 1, los dos transistores de tipo eh, NMOS van a estar conectados. Y los dos transistores de tipo PMOs van a estar desconectados. Aquí no habrá conexión. Uy, perdón. Y aquí tampoco habrá conexión. Por tanto, no habrá un camino que conecte la y con VDD. En este caso, lo que hay es un camino que conecta la y con 0 voltios, con ground. Resumiendo en la tabla, los P están desconectados, los N están conectados y, por tanto, lo que llega a la y es o lo, con lo que está conectado la y es el ground, que es la representación 0 voltios, que es la representación o la implementación del valor lógico 0. ¿de acuerdo? Fijaros aquí que también ocurre lo mismo, todas las, todas las puertas tienen que estar diseñadas, haciendo que el valor que tenemos a la salida son las entradas VDD o ground en ningún caso los valores de A y B. Porque si fuesen los voltajes que llegan a A y B los que se transmiten a la Y, a la salida, cada vez iríamos teniendo una degradación del voltaje y cada vez este voltaje se, sería menor. Entonces las puertas se han de ver como unos elementos que, que regeneran el voltaje, que, que, que solucionan el ruido que podamos haber ido teniendo más atrás. ¿ok? Os dejo planteados para vosotros... Eh, estos dos pequeños ejercicios. Uno sería volver a analizar otro tipo de esquema de, que usa transistores, a ver si sois capaces de detectar o de averiguar a qué puerta corresponde este esquema. Y por otro lado, un, algo que puede costar un poco más, que es diseñar el esquema de una puerta a partir de... Eh, sin, sin haberlo visto antes, ¿vale? Así que os dejo planteado que intentéis hacer el caso de la AN, ¿ok? Evitar buscar la solución antes de, de intentarlo porque es un esfuerzo eh, interesante que, que podéis hacer, ¿vale? Y bueno, con esto habremos visto prácticamente todo... Solo quedarían el tipo de la... de Algunos tipos como la ETSOR, la ETSNOR y, y alguno más, ¿vale? No os doy más pistas para decir cuál cuál o cuál no es este, ¿ok? Bueno, y por, por mí, esto es todo de eh, relacionado con la implementación eh, de puertas lógicas utilizando transistores. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.